Hola, soy Rusia Vidal y me he hecho beta, test, beta tester o sea, probar cosas de los nuevos chetos, chetos pelotazos integrales. Sí creo que he dicho bien el nombre. Mira, son así. Y eh, me, han, me han pasado la imagen que después a vos la pondré. Y ahora y dicen que es, al ser integrales son más ecológicos, ¿no? ¿Cómo se llama? Más... Son más, como se llama, más sanos para la salud, más para régimen y cosas así, y son más mejores, ¿vale? Y ahora voy a tastarlo, tastarlo se llama, probarlo, bueno, probarlo. Bueno, ya está, tiene un gusto a eucalipto o así, creo, no, la olor, es, sí, tiene como olor a eucalipto, es bueno por eso, pero prefiero las. Los naranja, los pelotazos normales. Bueno, los de toda la vida, que no sean los integrales. Bueno, adiós.